hola bienvenidos a un video más del desaguisado se llama el desaguisado no sé si ya se los conté pero bueno aquí no nos gusta seguir mucho recetas así estrictas no aquí es un poquito al tanteo yo les voy a ir diciendo más o menos las cantidades pero eh, piensen que aquí es ir improvisando un poquito sale entonces hoy les traigo una receta de lo más española en concreto de lo más andaluza que puede existir, gazpacho, gazpacho andaluz. Para los que no saben lo que es el gazpacho, es una especie de sopa fría que se hace con estos ingredientes. Mira, acércate. Tenemos aquí 2, 4, 6 jitomatitos, en este caso jitomate rama. Tenemos un pimiento verde, este se llama aquí pimiento italiano, no pica, es un pimiento. Si no tienes de este, pues puedes poner uno, un pimiento de este tipo, pero del verde. Un pimiento morrón, un pepino. No es que no sepa pelar los pepinos, es que la mayor cantidad de beneficios que tiene el pepino se encuentran en la cáscara. Eso sí, bien lavadito y, y le dejamos un poquito. No demasiado porque si no te vas a ver eh, la cáscara de pepino, te vas a ver mucho a pepino. Tenemos dos ajitos. Tenemos un pimiento como ya te había dicho, vinagre en este caso de sidra natural, o sea de manzana Aceite de oliva 100% virgen, virgen extra Y tenemos un poquito de vino y vamos a empezar con el vino Pues ya está abierto el vino Este es un vino verdejo eh, Percatis tuis, no sé qué carácter decir eso, pero es importante Mira, qué raro esto mira qué cosa tan fea, esto es un plástico que viene en, en vez de corcho, claro lo que pasa es que el corcho pues ya se está agotando porque viene de un árbol natural que se llama alcornoque, el, el mayor productor de alcornoque en el mundo es Portugal y es la corteza del, del árbol entonces claro se acaba, entonces hay que sustituirlo y bueno, cuatro rayas dice esto, no sé qué será, bueno esto es por un lado Vino, más importante del vino, porque hace un calor <risas> infernal. Salud. Ah, Eso es lo más sencillo del mundo. El gazpacho es una de las cosas más fáciles que puedes hacer en la cocina. Vamos a utilizar este robot de cocina, aunque tú en México eh, puedes utilizar la licuadora. La licuadora te va a servir perfectamente. Una cosa importante, mira, al jitomate yo lo voy a echar tal cual, o sea, lo voy a cortar y lo voy a echar con la cáscara. Hay gente que le gusta quitarle la cáscara al jitomate, que lo hacen, lo escaldan, o sea, lo ponen en agua hirviendo, lo, lo meten unos segunditos para que se desprenda la cáscara y lo pelan. Para mí eso es un grave error porque el licopeno está en la, en la cáscara del, del jitomate, en la piel. El licopeno es algo que te va a ayudar para evitar contraer cáncer, para ayuda a tu corazón. O sea, eso realmente, quitarle la cáscara, pues es una tontería. Voy a ir cortando aquí esto. Te voy a ahorrar el choro de todo esto. Cuando ya lo tenga listo, te lo enseño. Y lo echamos ahí, ¿va? El pimientito italiano, cortadito. Lo echamos en cuatro. Nada más ahí el pimiento morrón, pimiento rojo, también ya sin las, sin las semillas, sin el rabito, lo vamos echando ahí, tengo seis jitomates entre medianitos, medianitos realmente, 6 jitomatitos, esto te va a alcanzar como para unas seis personas más o menos, mira dos ajos, si te gusta más pues le echas más, el pepino es de este pequeñito, tú le puedes poner uno de esos que son un poquito más largos, y ojo, si es del pepino holandés le puedes dejar la cáscara porque eh, amarga un poquito menos. Un pepino entero. Y le voy a poner eh, el equivalente a una media, media taza de, de aceite de oliva, ahí está, media taza, esto estaba lleno, de vinagre de manzana, yo le voy a echar, aquí originalmente le ponen vinagre de vino, pero yo le voy a echar vinagre de manzana que es más saludable y este no lleva tanto o sea el equivalente a unas dos cucharadas y de sal le voy a poner el equivalente a una cucharadita dos cucharaditas lo voy a moler a la más alta velocidad en 10 y lo voy a moler durante dos minutos para que se muela muy muy bien ok aquí tenemos unos panecitos mira pan de este puede ser blanco si quieres lo importante es que sea un buen pan entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer unos crutones. Entonces, lo que hago es que le echo aceitito de oliva, del mismo aceite de oliva virgen extra. Le pongo un poquito de sal. Tal vez un pelín más, ahí está. Y le pongo ajito en polvo o granular. Que se impregne bien de todo. Y, y empieza a oler, como ya está calientito, empieza a oler riquísimo esto. Y ya, nada más lo dejas ahí que se vaya tostando, que se vaya friendo un poquito. No lo queremos negro, lo queremos nada más tostadito, que se haga durito. Porque a la hora que lo ponemos en el gazpacho, de lo que se trata es de que te encuentres ahí unos pedacitos crujientes de pan. ¿Ves? Hierbas provenzales. Vamos a ver después de dos minutitos cómo quedó esto. Lo voy a probar de, de sal y de vinagre y si le hace falta, mira acércate, mira cómo queda, ves yo digo que la verdad es que no hace falta eh, colarlo, a mí no me molesta que tenga fibrita, mm. le voy a poner una cosita más de sal, obviamente es mejor que te falte, a que te pases, ok, entonces cuando lo hagas en casa no le pongas directamente las tres cucharaditas ponle primero dos y lo pruebas y como una cucharadita más de vinagre a lo mejor no sabías pero lleva guarnición el gazpacho lleva pimiento verde o rojo jitomate, cebolla, pepino y si quieres huevito, huevo cocido obviamente si eres vegano o vegetariano pues te quedas aquí con esta parte no te recuerda a la mexicana y tomate cebolla y chile <ríe> a mí sí están listos los crutones a ver ¿Mm? quedó bien <ríe> bueno ya está aquí le agregué lo que le tenía que agregar y te voy a enseñar cómo lo servimos platito gazpacho así más o menos, porque es grande este platito, ¿eh? así, luego de aquí vamos a ponerle, aquí tú eliges lo que le quieras poner, no es no es a fuerza que le pongas de todo, mira por ejemplo jitomatito, la cebolla al final, un poquito de pepino, colorcito, cebolla, así repartidito para que se vea. Yo sí le voy a poner huevito. Y unos crutoncitos. Mira nada más. Qué chulada. ¿Eh? ¿Qué te parece? Así de bien, en pocos lugares, incluso aquí en España, te lo sirven. Mira nada más qué cosa tan rica. Y además... Ahorita te enseño qué temperatura tenemos, como cuántos grados, como unos, bueno ahorita ya bajó, estaremos como a 28, 27 grados más o menos, pero son las 10 de la noche así que imagínate, esto te digo en pocos lugares te lo sirven también, tú te pones tu guarnición y vamos a probar, mira acércate. Voy a agarrar cucharita, vamos a tratar de pescar de todo, cebollita, pimiento, pepino, frutón y para adentro, provechito, mm. <risas> maravilloso, te lo recomiendo mucho, mm. a veces en algunos lugares consigues en un tetrapac, en un, un tetrabrik, no tiene nada que ver con algo hecho en casa tan rico, si te gustan nuestros videos por favor, danos like, comparte, comenta y si tienes dudas igual ahí abajo, suscríbete por favor, activa la campanita para que recibas las noticias y no dejes de checar todos nuestros videos que aparecen allá arribita. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.